Una vez me dijiste que yo era para ti Mi luz, mi sueño, mi todo Tú me haces feliz Y gracias por estar con. De perfecta sin ti 90-60 Porque si me das tu mano yo daría lo que fuera Yo te tengo en mi mente aunque es inevitable Lo haría cuando ya no estás presente en mi mente Es que estás ahí cuando siempre te necesitaba Eres lo que siempre mi cola anhelaba Solo, solo tú serás mi guía de noche y de día Por esta travesía de gracias por estar conmigo Feliz y... Como tú ninguna es que yo te quiero amar Todas las noches caminando junto al mar, la luna y las estrellas brillando estarán al compás de esta canción. Jamás me olvidarás. Siempre te prometí que contigo yo estaré y si me falta el aire por ti yo viviré. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Me sacaste de mi vicio y contigo soy feliz. Eres la persona que siempre yo soñé. A pesar de tus defectos yo siempre te amaré y si tú me lo permites a tu lado moriré. Si tú no si tú no estás aquí, mi mundo no es igual Llenaste de luz toda mi oscuridad Y contigo mi reina, pues hasta el final Si tú no estás aquí, mi mundo no es igual Llenaste de luz toda mi oscuridad y gracias por estar con Y